Muy buenas Picachitos y Picachitas. espero que estéis muy bien y deciros que quiero que deis like y comentéis y compartáis el vídeo porque mañana os voy a traer una, una nueva build para Decidueye que puede reventar en solo Q, pero solo la voy a pasar si realmente apoyáis este vídeo. Deciros también que también os voy a traer ya lo que me ha costado, es decir, en tiempo, en dinero y en combates, estar Ahora mismo estoy número 75 del mundo con mi Pokémon de Ciudelle. Ya sabéis cómo es el emparejamiento en este caso con el tema de, de Pokémon. Sin problema, chicos, vamos a jugar este combate brigada que ya estamos ya entrando en la segunda semana del combate brigada. Recordad que podéis tener Energy Premios, eh, fichas, eh, bueno, todo tipo de objetos. O sea que si tenéis un equipo, os conviene bastante el tema de, de participar en los combates brigada. Sin más, entramos en el emparejamiento y ya está. Lo que vamos a hacer es jugar como siempre, ya sabéis cómo funciona esto, jugamos con cinta, periscopio y pesas, y en este caso tengo el ataque de kicks. Ya sabéis que es interesante, en este combate y para la build que voy a hablar mañana, tener los críticos altos, tener una velocidad de ataque alta, y un ataque alto aunque la defensa sea baja, y es mejor jugar con pañuelo. Porque al jugar con pañuelo, digamos que vais a tener como un plus de velocidad de ataque, y con deciduelle y su hoja afilada, si jugáis con la build de hoja afilada más eh, sombra build, eh, os va a funcionar bastante bien y os vais a bajar bastante los enemigos siempre que vayáis un nivel por encima o incluso si jugáis con pesas en el otro caso, porque la otra combinación es jugar con pesas y, y pañuelo, pero aquí en combate de brigada no tiene mucho sentido, pues simplemente es eso, hay las dos combinaciones, ¿vale? Aquí vamos a tener tres combates, ¿de acuerdo? Estamos entrando ya en la segunda semana, el primer combate es contra arachnid eh, que tiene bastantes eh, sets de ataque. Como sabemos, estamos en Parque oral, va a empezar el combate ya, listos, empezamos. Entonces, empezamos el combate, ya sabéis cómo funciona, follaje, ¿vale? De acuerdo, hacemos un buen follaje, y él hace una llamada a la familia, que es hacer más aracnoids pequeñitos. Eh, entonces, aquí va a ser fácil, aunque este nivel medio, lo que sí que hay que vigilar son las redes estas que tira, estas telarañas, porque si os quedáis encima de ellas, os va a quitar daño, y luego también pensar el hecho de vigilar el agro, porque eh, Arakuanit, ya lo voy a decir bien, Va muy rápido y aparte, si os pilla con la hidrobomba, os va a dejar reventado en, en medio, en 0, Entonces utilizamos el ataque X, ya está, resistil resistir la diferencia del combate que había la semana pasada. Este invoca unos pilares que nosotros tenemos que utilizar a modo de... El terremoto este también lo hacía el otro de esto, y entonces estos pilares, lo que os tenéis que vigilar es que él, el agro, lo va a enfocar totalmente, es el allanador férreo, y lo que tenéis que intentar es poneros detrás de los pilares para que se estampe contra los pilares y así se queda, digamos stuneado y podéis aprovechar para atacar pero digamos que ese ataque si os da directamente seguramente la vais a adiñar, eh, también esta tira las, las bolas estas, las bolas ferras las, las bolas sísmicas estas que bueno, tienen un rebote bastante fácil de evitar pero tenemos que vigilar el hecho de, de que no nos pille directamente con el agro realmente resiste no es un combate muy difícil, o sea eh, creo que era más difícil el que había la semana pasada que era el resiroc, el Reshirok yo creo que era más complicado por el poder pasado y demás, aquí como os digo lo que hacemos es mucha hoja afilada, ya no hago ni el knock-knock porque no me sale a cuenta, porque realmente no le saco tanta vida y sin más vamos a pasar a la última parte del combate, que como sabéis en este caso, como Pokémon Unite está promocionando Zacian, pues es Zacian, entonces ya sabéis que está al 65% lo que va a estar haciendo es atacarnos con el agro y sin la espada todavía, y digamos que a nivel 65, digamos que al 65% entra en una segunda fase y es en esa segunda fase donde tenemos que tener especial cuidado en tanto que hace el ataque definitivo y deberíamos utilizar el escudo y buscar la hitbox exacta, que es cuando queda 0,1 segundos, justo darle en ese momento para que nos podamos defender de los ataques. Como os digo, es, es, Safian es muy agresivo y si os pilla el agro eh, en medio aún os vais a salvar, pero a nivel difícil seguramente va a ser bastante complicado. Como os digo, intentamos bajar la vida, sobre todo, eh, me he dado cuenta que cuando juego con Charizard, por ejemplo, si le hacemos ataques de rango, como llamarada o girofuego, sufren más y la barra azul se llena más. Es decir, con ataques básicos, la barra azul no, no se llena tanto. Como os digo, usamos tajo eh, supremo, yo hago aquí el knock-knock, y como digo, aquí es muy importante que el que esté usando eh, la defensa eh, sepa exactamente el timing que tiene pues esa barrera, ¿no? Entonces, ahora, pues, como veis, ya me he quedado casi solo, entonces lo que voy a hacer ahora es bajar al máximo todo lo que pueda con hoja afilada, y simplemente intentar esquivar los ataques, tener en, cu en cuenta que si hace la carantoña o, por ejemplo, hace la hoja sagrada, eh, va a ser una kill instantante inst al instante, y luego está el tema de la garra matal y el psico corte. Siempre tenéis que tener en cuenta el patrón. O sea, o sea primero os va a hacer la garra metal, eh, perdón, psico corte, y luego la agarra metal en el sentido contrario de donde os ha metido el psicocorte. Y entonces, eh, digamos que las, las, las ruedas estas que os tira van a ir hacia vosotros. Entonces tenéis que ir con cuidado porque está pre precisamente pensado así para que os dañe por delante o por detrás. Sin más, como os digo, eh, os va a dar tiempo a que os meta el Tajo Supremo como 4 o 5 veces durante el combate. Como os digo, os trata más de intentar encontrar el timing con esa, con esa defensa. Seguimos bajando con hoja afilada. Como veis, ya es complicado aquí porque casi tenemos que pasar al último minuto para, para derrotarlo. Pero es que realmente eh, el nivel difícil yo creo que se han basado un poco. Pero bueno, eh, vemos estadísticas, vemos cómo ha acabado el combate, hemos ganado al final. Y bueno, ya sabéis que decido, yo si lo tienes bien equipado. En este caso, yo he hecho un error, porque podría, por ejemplo, haber utilizado el pañuelo y me hubiera ido mejor. Como veis. El daño que he hecho ha sido brutal, casi 103.000 de daño, eh, y bueno, he dominado bastante la partida. Siempre damos likes a los otros compañeros, porque siempre hay que agradecer que los otros compañeros jueguen con nosotros, eh, aunque sean unos mancos, en este caso no lo eran, pero se agradece. Y como veis, se ha dominado en todas las partidas, porque se ha mantenido el rango y no se ha sido muy agresivo. Normalmente los, los Pokémon que atacan más corto, pues suelen sufrir más. Y sin más chicos, un abrazo. Cuidaros mucho, eh, voy a dejar este frame antes de acabar y sin nada agradeceros por toda la paciencia que estáis teniendo y por todos los vídeos que estáis viendo y que os quiero mucho con la trucha trucho, mañana más y mejor, un abrazo.